Aquí cae una pizquita de sal sobre la herida y esa herida es la que está sufriendo Maduro. Porque no olvidemos que en este momento cursa una investigación por, medio, por parte de la Corte Penal Internacional y también otra por parte de la Organización de los Derechos Humanos, sin contar el relato que dio la ONU. Entonces, ¿por qué digo que cae una pisquita de sal? Porque aquí, con respecto a esta noticia, es un agravante más para comprobar que realmente Maduro está cometiendo crímenes de lesa humanidad. Que por más de que sea un preso, que por más de que sea un opositor, que por más de que sea lo que él considera un enemigo, no se le debe tratar así. Además porque era un general de la república. Obviamente que esto no quiere decir que, que porque él era general no se le debía tomar eso, pero los otros sí no. Esto es un respeto a un ser humano común y corriente. Pero digo yo que por el emblemático uniforme, por el ser general. Y que él había sido mano derecha de Chávez. Que él fue el que ayudó otra vez a poner a Chávez después de que lo derrocaron por unas pocas horas. De nada sirvió. Y esto, ojo, que esto es para que lo piensen mucho sobre todo los chavistas. Muchos de los que fueron mano derecha de Hugo Chávez que ayudaron el 4 de febrero, que lo ayudaron a la toma del poder, que lo ayudaron otra vez a, a que no fuera derrocado, que lo, lo tuvieron siempre ahí en, en lo alto, ahora son perseguidos, otros están desaparecidos, otros como es el caso de Baduel, murieron en prisión de una forma despreciable para cualquier ser humano. Es increíble pensar que el que ayudó a Chávez a que no lo derrocaran y así mantenerse en el poder con la supuesta revolución bolivariana pasara a ser el verdugo, revelan que el general venezolano preso Raúl Baduel fue operado en una carpa antes de que su salud se deteriorara hasta su muerte. No olvidemos que Baduel duró 11 años en prisión y de una forma precaria, de una forma absurda, Nunca se le dio solución a eso Y cuando vemos ya esta clase de cosas Esto lo debería tomar en cuenta la Corte Penal Internacional Porque esto podría ser un agravante a lo que se está investigando Aclarar lo que realmente sucedió luego de un año de su fallecimiento Por medio de un informe de Provea Busca aclarar qué sucedió aquel 12 de octubre Y los antecedentes que provocaron el desenlace el general Raúl Isaías Baduel le causaba tanto temor al régimen venezolano que ordenaron operarlo de una hernia inguinal a prisa en una carpa instalada en las afueras del hospitalito del fuerte Tiuna. No fue sometido ni siquiera a la observación postoperatoria cuando un urologo el 23 de diciembre del 2020, que ahora vive en España, porque hay un dicho que el que dice que el que nada de nada teme, pero él prefirió más bien uff, coger vuelo, llevó a cabo la intervención quirúrgica, cuya salud desde entonces se deterioró progresivamente, según revela un informe presentado por Provea, a un año de la muerte del alto oficial. Esto fue improvisado, se manejó con opacidad, pero es relevante, para que el 12 de octubre del 2021 el general en jefe retirado Raúl Isaías Baduel muriera en la tumba como se le conoce a un terrorífico calabozo de la sede principal del servicio bolivariano de inteligencia este es un caso parecido como a la famosa cárcel de las muñecas se acuerdan donde están aquí era un calabozo más o menos de 4 metros de área pero con la luz prendida que solamente por el ruido del tren se dan cuenta que de pronto pasaba un día más. Parecido al, al, al de la casa de las muñecas, donde estaban eh, de pie, que lo único que podían hacer era acurrucarse. Donde no tenían movimiento para ningún lado, donde un chorrito de agua o un chorrito de luz les entraba. Eso es para volver loco a cualquier ser humano. Eso nos hace acordar a nosotros... De por allá a la época nazi, sobre todo en los campos aquí de, de Polonia y en Cracovia, más exactamente, los campos de concentración. Eso era algo, eso era una barbarie. Y esto nos da pie de que sencillamente estamos volviendo a esos, en pleno siglo XXI, estamos volviendo a esas épocas nazis donde se torturaba de manera tan, tan cruel que la noción del tiempo y la noción de personas, la, la, la noción del ser humano como tal se perdía. Ya no había ni siquiera ganas de salir porque ¿a qué? Esto es algo bastante duro y bastante fuerte, pero tenemos que decirlo acá y por eso le pedimos tanto a, a los derechos humanos como a la Corte Penal Internacional que tengan esto en cuenta, porque esto no puede pasar desapercibido. Antes de todo yo quiero que invitarlos a que se suscriban a nuestro canal leen like activen la campanita de notificaciones y compartan con todos sus amigos en las redes sociales háganos saber sus comentarios no se les olvide que gracias a esos comentarios seguimos aquí siendo los número uno dando las noticias de lo que realmente está pasando en Venezuela y en gran parte del mundo sobre todo en esos países donde existe la tiranía donde existen esos regímenes que lo único que ha dejado es ausencia y dolor. La muerte lenta de Raúl Isaías Baduel busca aclarar qué sucedió en realidad. Aquel 12 de octubre hace un año con el hombre que regresó a Hugo Chávez a la presidencia de la República cuando el 11 de abril del 2002 fue sacado del poder. Al general lo intervinieron quirúrgicamente de una hernia inguinal que le había sido diagnosticada en agosto de ese año. No se les olvide que él... Después se, se, se, se presumía que también tuvo COVID. Después dijo que se había muerto de COVID. Pero después decían que no era COVID, sino que era una infección. Aquí hay algo, un pedazo que le falta a esa historia. Lo que llaman comúnmente la tumba es una cárcel subterránea que el informe de Provea describe con el sonido de los trenes del metro. Era una especie de despertador, la única pista que tenían los reclusos de que otro día había comenzado. Terrible eso. Con el paso de las horas la noción del tiempo se iba perdiendo por el aislamiento en solitario en una celda de 4 metros cuadrados donde todo era blanco y gris. La luz estaba permanentemente encendida de día y de noche y el aire acondicionado a muy baja temperatura los mantenía pasmados de frío. Dios santo, esto es una cosa que yo creo que el que está ahí ya ni siquiera quiere salir, ya quiere morir. Se podría calcular que aproximadamente a las 6 am del 23 de diciembre del 2020 se, re se realizó la operación tipo comando que marcaría un antes y un después en la vida del general y que definitivamente lo acercaría más a la muerte. Desde mucho antes los familiares y abogados comenzaron a hacer gestiones para que Baduel fuese operado en una clínica privada por médicos de su confianza, pero desafortunadamente esto no pasó de acuerdo de acuerdo al relato de la esposa de Baduel, contó a Provea que la operación se realizó fuera del hospital en un quirófano instalado en una carpa muy cerca de un basurero, oígase bien esto de nada sirvió que Raúl pidiera explicaciones o que se resistiera él me contó que quien más lo había maltratado fue el anestesiólogo porque Raúl le pidió que fuera cuidadoso pues él era hipertenso, descubrieron sobre colocarle anestesia general o anestesia local y eso fue lo último que recuerda Raúl de tal procedimiento el 29 de diciembre del 2020, cinco días después le permitieron a su esposa visitarlo cuando entré al SEBIN según lo que cuenta la esposa dice cuando entré al SEBIN el impacto fue muy horrible no sabía que lo habían operado. Baduel a finales de septiembre del 2021 fue trasladado al helicoide y recluido en la misma celda donde estaba su hijo Josdar Adolfo Baduel y el capitán Juan Carlos Caguaripano. Diez días antes de la muerte de su padre Nayesca Baduel, pudo conversar con él. Fue muy doloroso verlo totalmente acabado. En la tumba nunca atendieron esa afección. Durante esos 40 minutos que estuvimos juntos y conversando, en un espacio habilitado para las visitas en el helicoide, él siempre estuvo de pie y se movía de un lado a otro como tratando de equilibrar el peso. Todo indica que la falta de atención médica, primero pues con las cosas oportunas, las cosas que realmente se necesitan con el aseo, la implementación que realmente se necesita, la falta de esa atención médica oportuna y de la calidad, que esta misma requiere, fue una constante durante los casi 11 años que Baduel estuvo preso y provocó progresivo deterioro de su salud hasta su muerte. Volvemos y esto lo hacemos ahora todavía, como una queja, todavía con Javier Tarazona. Baduel desafortunadamente ya falleció, ya casi un año, pero Javier Tarazona todavía está vivo, pero igual su condición de salud es muy crítica. Entonces vuelvo y digo, ¿qué pasa con la Corte Penal Internacional? ¿Qué pasa con los derechos humanos? ¿Qué pasa con la comunidad internacional? Es hora de que se manifiesten y esto que lo tomen en cuenta para los veredictos próximos que se van a tomar con los delitos de lesa humanidad. Ahí les dejo esa perlita, hasta una próxima oportunidad.